Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que se encuentren muy bien en el inicio de otra semana llena de sueños e ilusiones. Les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Hoy, lunes 20 de junio de 2022, feriado para muchos, observamos el Día de la Emancipación o Liberación de los Esclavos. Esperamos que todos hayan pasado un buen día y esta noche el Powerball tiene un premio de $296 millones. Y recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y Estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha. Los sorteos de hoy serán certificados por la auditora Yahaira Ocasio de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisado por el personal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 Llegó el instantáneo con los premios más grandes, con más de 3.5 millones de dólares en premios. Jugando 20 dólares te puedes llevar un cuarto de millón al instante. Raspa tu suerte y juega para que te pegues con los instantáneos de la Lotería Electrónica. Ya lo sabes, todo el mundo a jugar los juegos instantáneos. Y ahora damos comienzo al inicio del sorteo de Pega 2. En la noche de hoy, muchísima suerte a todos los que jugaron. Ese boleto en mano, el número ganador comienza con el 7. Segundo número es el 0. El número ganador del Pega 2 es el 7-0. Repito, el número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 70. Ahora continuamos con el Pega 3. ¿Usted jugó el Pega 3? Mucha suerte ese boleto en mano, que el número ganador comienza con el 1. El 1. Segundo número es el 7. Tercer número, el 1. El número ganador del pega 3 es el 171. Repito, el número ganador del pega 3 en la noche de hoy es el 171. Y, y ahora continuamos con el pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Vaya notando que el número ganador comienza con. Tercer número es el 0. Cuarto número del Pega 4 es el 3. El número ganador del Pega 4 es el 2703. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 2703. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. el número ganador del multiplicador en la noche de hoy es el 3. Repito, el número ganador del multiplicador es el 3. Y ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 1.660.000 dólares. Adelante con el sorteo. Mucha suerte a todos los que jugaron Loto Cash. Ese boleto en mano vaya notando que el número ganador comienza con el 12. Segundo número, 17. Tercer número, 28. Cuarto número de Loto Cash es el 9. Y el quinto y último número, el 19. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash, que es el número 2. Los números ganadores del Loto Cash en la noche de hoy son el 12, 17, 28, 9, 19 y el Bolo Cash es el número 2. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 500 mil dólares. Adelante con el sorteo. Mucha suerte a todos los que jugaron la doble revancha. El número ganador comienza con... El 5. Segundo número, 7. Tercer número de la doble revancha es el 9. Cuarto número, 35. Y, y el quinto y último número es el 6. Ahora pasamos al Bolo Cash de la doble revancha, que es el número uno. Los números ganadores de la doble revancha en la noche de hoy son el 5, 7, 9, 35, 6 y el bolo cash es el número uno. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información, entren a la página Rico.pr.gov. Los esperamos mañana en el sorteo de las 2 de la tarde. Que tengan todos un excelente